Entonces, eh, la unidad de análisis financiero, oigan esto, del Ministerio de Hacienda acaba de entregar un informe que incluso se lo ha enviado a la Procuraduría General de la República que no, oigan esto no se le ha dado mucha, este, no, no se le ha dado mucha publicidad para lo que eso significa. Ciertamente no se le ha dado mucha publicidad, pero yo le voy a decir esto a ustedes, porque pocos programas e incluso le han dado, eh, eh, eh, ¿cómo se dice, Seguimiento a este tema Pero esto es una cosa escandalosa señores Este país no sale de un sobresalto Y de un escándalo Realmente eh, Impactante Miren lo que dice aquí El dato ofrecido por la unidad De análisis financiero UA, Del Ministerio de Hacienda es un escándalo No puede tirarse de otra forma Estamos hablando de que se detectaron posibles ingresos fraudulentos por un monto mayor a los 84 mil millones de pesos en un año y solo en un grupo que no llega al centenar de figuras. Oigan esto, no llegan a 100 personas. Dice textualmente la información publicada por la UA. Se analizaron 93 personas, 65 físicas y 28 jurídicas Y se emplearon 2.973 reportes En los que se identificaron 168 inmuebles, 144 vehículos Así como un volumen de 84.000 143 millones de pesos, cuya legalidad corresponde investigar. Sostiene el organismo que esos activos podrían estar vinculados a delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de dinero de 17.14% y tráfico ilícito de drogas. Agrega que los delitos fueron detectados, por transacciones que involucran altas sumas de efectivo no acorde al perfil declarado e inversión de recursos de fuentes desconocidas para la adquisición de inmuebles a través de sus empresas. Señor, he quedado estupefacto con la magnitud del problema que plantean esas cifras, porque sin tener una imaginación muy creativa, Podríamos pensar que en la práctica esos ingresos fraudulentos deberían ser al menos cuatro veces mayor a lo detectado. Es decir, que si, si se ha hablado de 84 mil millones que se han detectado, eso quiere decir que son cuatro veces, o sea, 300 mil y pico de millones de pesos. 300 mil y pico de millones de pesos no declarados, un dinero sucio que tienen empresas, que tienen personas que no lo declaran en la renta, que impuesto interno no sabe que eso existe, y esa gente haciendo negocios, eh, multimillonarios, y bueno, una cosa verdaderamente escandalosa. Vamos a dejarlo ahí, porque también hay eh, eh, eh, otros asuntos que tenemos que tratar, pero te mira diciendo... Esto es serio, amigo mío, muy serio. Con el reporte de la UA he entendido por qué existe tanto desnivel en los estilos de vida que tenemos aquí. Y he tenido la respuesta a aquella pregunta del salsero Franklin Ruiz que cuestionaba, ¿y cómo lo hacen? Yo no sé, ¿y cómo lo hacen?